Los lombales, sí, sí. sacro, ¿no? Sacro. Sale la cola, o sea, caudales. Caudales. Sacro, sacado. sacro y espullo. Caudales, donde el frío es caudal. Dudas, preguntas. Otra vez, cómo, era, ¿cómo eran estos? Espinal dorsal. Espinal dorsal, ah. dorsal largo. Espinal dorsal largo y el costal. Sí, sí. Ese es el churrasco, ¿no? Ese corte. Claro. <ríe> No, pero sí, ese es el lomo ¿Eso es el churrasco? Sí, es el lomo ancho. Por dentro hay un músculo acá que se llama psoas mayor y psoas menor. Ese ¿Es el mismo que aquí? El baby, que es el lomo fino. Ah! Esto. Obligo abdomen, oblicuo transverso y allá está él. El... Y esta es la falda, ¿no? Esta es la falda, ¿Falda? esto ¿Falda? se llama ¿Falda? falda. Es un corte, sí. Los cortes comerciales. ¿No hay nadie de soteña? El... ¿Y ese es el recto ¿No? bueno. ¿El de uniendo? Ahora. Acá? Acá? Acá? acá? ¿En soteña ven te cortes comerciales? Sí, pero caray, pues ¿sí es esto, ¿no? Es decir, esto es el lomo ancho, esta es la costilla. ¿Este vaca cómo se llama? De perro, de una troquella. Muy Todo esto es Murillo, ¿no? Lo de la... Todo esto se llama Murillo, o cuál es el otro nombre que tiene. Lagarto, ¿no? Oye, es una familia muy Es una como... nombres. dura. Pero esa toda dura, es sí, es una Sí, que trae piezo. unos tendones por dentro. Hay ah, no, Claro, bueno. no, pero. Bueno, no? No, no, pero esa vaina, cuando la hacen bien hecha, sudada, queda rica. Sí, o la hacen una. ¿Qué La hacen si uno se come esto, ¿no han comido sí. no. esto? No. Esto se llama corte comercial. No, fue al gordito. Eso es el ligamento. Es más duro. Es la rila. ¿La rila? rila. Sí. Pero no me lo aprenda así porque voy a... Es que está la rila. <risa> <risa> <risa> el, el de Alex <risa> a sí bueno. ¿Qué otro, corte, ¿Qué otro nombre tendrá? Sí. ¿Qué? El brisket. Hola mis fans. Sale <laughs> <laughs> Brisket. A, A ver, contract. otra vez, repítanme, ¿cómo eran estos? Uh, dorsal, espinos. Espinal. ¿Qué? <risa> ¿Eh? <risa> ya la caí. Ya <risa> <risa> la, <risa> la el dorsal, y ese es el dorsal. Dorsal largo. Dorsal, dorsal largo. Dorsal, dorsal, espinos. Espinal. Espinal, dorsal. Espinal, dorsal. Espinal, dorsal, dorsal largo y Y Ahora sí hacemos el asado. A ver, cómo Sí, pero...